Vicente Painel Seguel, candidato a gobernador regional de la Araucanía, corazón del Gualmapo. Un saludo a las compañeras del INMUDIAL por su obra, por su valentía. Crear valor como tanto necesita la región en su grave crisis económica implica valentía. No se crea valor sin valentía. Y las compañeras del INMUDIAL, en singular la compañera Patricia Chacón, es paradigma del hacer a mano. Y sin permiso que nos enseñasen desde el sur del norte. Ahora el grito de tierra y libertad cabalga por el sur, y en ese esfuerzo y en ese empeño, en ese ñeque, Lin Mundial es eslabón sagrado que vierte fuente para conquistar ese futuro de felicidad. Buen vivir para todas. Cumé Muñén Compuche, K. Amulepe. Tain Cusau, el trabajo continúa, que del trabajo se crea futuro y con el trabajo es que pervivimos y vivimos con todos. Agradecidos y agradecimientos por el enorme empeño y aporte cultural y del arte que significa Lid Mundial y la obra que ustedes ejercen. Un gran abrazo, Fentrem Mañum, K. Pancom. Para todas.